Uní a Hitchbook sin duda alguna porque es una gran plataforma para poder darle un impulso a todos tus contenidos. Creo que es una plataforma bastante potente okay. donde hay muchísima gente conectada. Otros nichos están buscando otras alternativas y la, la web está haciendo respuesta. La verdad que no conocíamos Hitbook y... Estamos encantadas. HitsBook es una ventana con diversas oportunidades para diferentes talentos. Desde HitsBook me entra tráfico en YouTube, con lo cual estoy muy contento. El hecho de plantear y ofrecer concursos de manera periódica le da un valor añadido. La verdad es que HitsBook es una plataforma genial. Y para mí creo que es un buen punto de encuentro a la hora de creadores. Nos han dado publicidad, nos han dado promoción. Sean amateurs, sean profesionales Esa ayuda extra para, para mí es importantísima. Conoces gente nueva y la verdad es que eso me gusta porque es una fuente nueva de, de audiencia. Tú subes eh, todos tus videos a esta gran plataforma y automáticamente te da una gran difusión para que todos tus contenidos sean más virales en las redes sociales. Viva Facebook.